aquí a grabar la sala. Y bueno, Fanny, ¿cómo estás? Cuéntame en qué andas trabajando. Muy bien, John, gracias. Eh, bueno, mira, ya tiene como año y medio, poquito más, que comenzamos un emprendimiento, mi familia y yo, bueno, nada más estamos, eh, eh, ya tiene más de 20 años que estamos juntas, mamá y yo, en okay. suplementos alimenticios. Pero habíamos dejado un rato este, por cuestiones personales, y hace como año y medio, un poquito más, comenzamos este, comenzamos la, ya una marca propia, de suplementos. Manejamos proteína de suero de leche y café. Y ahorita okay. estamos por iniciar este un producto de para articulaciones, glucosamina, colágeno, todo eso. Entonces, este, eh, nuestro sistema lo estamos basando en lo que sabemos hacer, que pues ya tenemos bastantes años en redes, ¿no? Redes de mercadeo. Y, y, bueno, pues, tenemos ya un avance. Tenemos eh, la marca registrada, el producto, este, todo está bajo las leyes de Hacienda en México. Y, este, entonces, um, básicamente la gente que ya teníamos, pues, unas es la que nos ha seguido, la que nos está comprando el producto y todo, pero lógicamente pues queremos crecer, queremos eh, de, de alguna manera eh, ir incrementando y la pandemia en sí pues nos da, la verdad, este, sí, sí siento que nos afectó. No supe cómo entrar con la pandemia, yo pienso yo, porque dicen que todo es una oportunidad, ¿no? Entonces, este, aquí eh, en este caso ahorita pues, ya se está terminando y queremos uh, avanzar, tener más clientes. Y entonces, sí. me gustaría enseñarte un poquito lo que es el producto, la página, o, o lo que se tenga que, lo que yo te tenga que mostrar, ¿no? De, de, de lo que tenemos. Bien. Bueno, antes de que me muestres, eh, si quieres me compartes aquí en el chat. Aunque bueno, es esta página que tengo aquí, beforlife.com.mx, es correcto. Sí. Bien, Ajá, perfecto, sí. Bien, listo, entonces ahorita ya la checo, eh, pero cuéntame un poquitito más eh, por qué nació el emprendimiento, o bueno, usted me cuenta que si viene con el tema de red de mercadeo, ya lo han implementado desde antes, eh, antes, sí. antes de, de Before Life, eh, ¿qué, qué, ¿qué proyectos tenían? Bueno, nosotros antes de Before Life estuvimos casi 15 años en una empresa. Eh, se llama Real Mexicana, este, bueno, eh, OMH, normalmente aquí en México se conoce como MH. Es una empresa, este, igual que ya tiene pues sus años en en redes y eso. M básicamente manejaba ahí nada más, nada más manejaba dos niveles. Entonces sí pudimos hacer, a, a pesar de que nada más tenía dos niveles, pudimos hacer red, pudimos es, tener pues ganancias considerablemente buenas, ¿verdad? Este, y con ello nos fuimos capitalizando y, bueno, poco a poco fuimos haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, hace el tiempo y, eh, pues, algunas cosas que ya no nos pareció mucho por la piratería, todo eso, ¿no? Este, de la gente y la no sentimos un cierto respaldo y dejamos de trabajar. Y, bueno, igual porque me casé, que mi hijo y todo esto, dejé un rato. Y ya este a pesar de eso, pues todavía la gente nos esperó un rato, no sé, y sí, gracias a Dios, ahorita pues que iniciamos con el emprendimiento, sí hay gente que nos ha seguido, ¿no? Entonces esa es una ventaja. Pero sí, definitivamente que considero que deberíamos de tener todavía mucho más ventas, ¿no? Definitivamente, porque no nos podemos enfrascar nada más en nuestros antiguos clientes, sino en generar nuevos. Hemos estado generando, sí, pero muy lento. Entonces, este, um, no sé, no sé, algo, algo, no sé, algo nos está faltando, sobre todo, a lo mejor en la parte de mercadotecnia, en marketing y todo eso. Uh -huh. Ok. ¿Qué esperas de, de este espacio, Fanny? Eh, bueno, pues a mí me gustaría mmm, que me dieras tu opinión en cuanto a todo el modelo que yo tengo, el modelo de negocio, y que me, me comentaras un poquito algunas ideas cómo explotarlo. También estoy buscando como tipo estrategias, ¿verdad? Estrategias de, este, de alianzas comerciales y todo esto, eh, pero necesito tener, no sé, alguna buena propuesta o algo. Primero que me digas. Si mi propuesta, de alguna manera, llama la atención, uh -huh. porque okay. igual yo quiero una alianza, pero si no llama la atención la propuesta, pues, cuando la voy a tener, verdad? <ríe> Como ves? Ya, bien. Ahora te hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Quién está a cargo de la empresa? ¿Quién está a cargo del proyecto? yo. Sí. Estoy yo y está mi mamá, nada más, no, no hay más. Okay. ¿quién es la, la, la que, digámoslo así, la persona que, que guía el proceso, tú o tu mamá? Pues ambas, ambas. O sea, realmente, este, eh, todo lo ahora sí que lo, pues lo ponemos y nos ponemos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo las dos. Este, casi, casi básicamente todo lo que ha sido administrativo, contable, este, di los diseños, todo eso, este, sí nos han asesorado, porque pues la verdad no, no no lo hemos hecho solas, pero este, pues está a cargo de las dos. Uh -huh. okay. Bien. Ahora te pregunto. De 1 a 10, qué tan apasionada estás con este proyecto? Del 1 al 10, yo diría que un pues un 8, un 8. Me falta todavía. Uh -huh. okay. ¿Y qué es lo que más te apasiona? Pues okay. a mí me apasiona la, la, lo que es que yo sé que este tipo de negocios funciona, que yo sé que podemos eh, de alguna manera también eh, generar fuentes de, de, que de ingresos, porque yo lo he vivido. Eso es lo que a mí me apasiona, que yo he vivido cosas muy interesantes, satisfacciones muy bonitas en este tipo de negocio. Entonces, eso me apasiona y que yo sé que es un negocio escalable totalmente, ¿no? Principalmente es negocio escalable que beneficia. O sea, no nada más es este únicamente dinero por dinero, sino que estamos beneficiando tanto en salud como también estamos beneficiando en generar fuentes. Entonces, este eso es lo que a mí me apasiona. Considero que sí es muy escalable bien perfecto llegarme entonces estoy ingresando aquí a la página voy a checar a ver déjame ver... No sé si estás aquí ya la estoy viendo en mi, en mi dispositivo espérame tantito eh Ay. aquí lo tengo ya bueno a ver, no sé si estés en esta, a ver. Porque hay dos, una que tiene un candadito y que es segura, y otra que no, no sé por qué. Hay dos. Mira, ya te la pasé aquí, ¿eh? Okay, te estoy voy viendo a pasar aquí. Una es HTTP y la otra es HTTPS. esa es la diferencia. Ajá. Y la HTTP, sí. cuando es HTTP, no coge, no funciona lo que es el candado, que es el certificado SSL. Pero cuando se pone HTTPS, sí. eh, es, toma el candadito porque eh, toma lo que es el certificado de CSL. Lo que tienen que hacer allí es como eh, forzar el certificado de CSL para que siempre que ingrese a la web, eh, apunte al HTTPS y no HTTP. ¿Me hago entender? Uh, okay. Ya es un tema de programación que, que se manejaría allí con el equipo bien a ver y te va a pasar algo de Facebook que también tenemos Facebook okay bien veamos Tengo explicado aquí el modelo de negocio, pero... Okay. Ustedes eran agencia de marketing antes. ¿Perdón? ¿Ustedes eran agencia de marketing anteriormente? No. No, no, no. Este no. Por ejemplo, lo que es el sistema, el software, lo hemos pagado. Este, eh, Todo lo que es la página que es dinámica también se da un número de acceso. Eso también se ha pagado. Los diseños pues, también con una diseñadora. O sea, todo eso. Bien, te lo pregunto porque eh, en Google nos, me aparece que entre de la reseña que les da Google, dice que son una agencia de marketing. Y no hay contenido, no hay más contenido de ustedes allí. Hay imágenes y hay otros, otros canales, pero igualmente en ese punto había que entrar a mirar. Eh, en cuanto al tema de web, me gusta la web. Eh, siento que está bien, sin embargo tiene un diseño que desde mi punto de vista es un diseño que ha pasado ya de moda, digamos así, o que ya no es tan amigable en la actualidad. Tiene como a verse como una web antigua. Eh, por otro lado veo que hay mucha información que, que satura de una u otra forma a la vista. La web no es completamente responsive, es decir, que no se adapta tan fácil a los dispositivos. Eh, genera algunos inconvenientes en el momento de verla. También lo que te puedo decir es que... Eh, no me genera confianza. Ya, okay. no... No me genera confianza y... Veo un video institucional, que está bien, está perfecto. Pero... Dura dos minutos y... Y si yo no lo quiero ver, o sea, no voy a entender la marca. Sí. Entonces... Eso en cuanto a esos puntos. Por otro lado, veo que no hay un lineamiento de marca. Tienen una marca muy bonita, me gusta. Me gusta el logo que tienen. Sin embargo, siento que el contenido y, y en sí como no va alineado con la, con, con la misma marca en cuanto a tipografías. Eh, en cuanto a tipografías, colores, veo que utilizan los colores de la marca. Veo que los utilizan, sin embargo, veo diferentes tonos de azul. Eso en cuanto al tema de web. Voy a ver a checar aquí el Instagram de ustedes. Ok. Por otro lado, ustedes son before life o before life por ley punto entonces el Instagram también desde mi punto siento que el logo no está siendo responsive ya, es decir que la marca o bueno, no sé si tengan un no sé cómo les hayan desarrollado el logo la marca eh, pero considero que por lo menos en lo que tiene que ver con Instagram debería por lo menos tener eh, su logo centrado eh, como isologo. digamos que un logotipo se compone por varios puntos isólogo logotipo y como tal pues eh, la marca completa digámoslo así, logotipo y magotipo el imagotipo es la imagen completa bien, la imagen co completa el logotipo vendría a ser ejemplo eh, la palabra, ¿sí? Y el isólogo, eh, el isólogo vendría a ser el icono, ¿sí? Que representa la marca. Bien, entonces se, se divide. Y cuando se tiene una marca estructurada, se deben tener, pues, habilitado para que funcione en todos los, en todos los aspectos, pues, o en todas las herramientas, ¿sí? Porque no se ve completamente profesional. Sí, el hecho de, de poner toda la marca completa, eh, cuando lo que queremos es posicionar en sí unos colores y una marca y todo lo demás. ¿Me hago entender? Entonces, habría que entrar a mirar eh, en cuanto al Instagram, ¿sí? eh, ese tema. Eh, siento que la tipografía que se utiliza, que están utilizando en el Instagram, es chévere, es interesante, pero fíjate que es una tipografía que ni siquiera va con, los, con, los, con, la, con la marca. ¿sí? Entonces, eh, porque no sé, ustedes me imagino que sacaron de alguna herramienta o algo que les permitió como poner para la descripción, no sé si lo hicieron ustedes o lo hizo el equipo que lo desarrolló, eh, pero la idea es que puedan darle un lineamiento a la marca. ¿sí? Lo importante es más. Eh, al final, pues la idea es que pueda realizar algo que se llama la certificación de las bases de emprendedor digitalizado 3.0. Es una certificación que es gratuita, que brindamos nosotros en la fundación, en nuestra academia de educación en línea, donde allí vas a poder conocer, digámoslo así, eh, en tres horas, cuáles son esas bases que se deben de tener en cuenta en una marca. Son cuatro bases. Y una de esas bases es la base de marketing. ¿sí? Y en esa base de marketing, las otras tres se las voy a dejar para que las cheques en, el, en la certificación. Pero la base de marketing, cuando hablamos de base de marketing, hablamos desde el nombre. ¿sí? Marketing no es campañas publicitarias. Marketing no es solamente publicidad en radio, en televisión, o publicidad en internet, en Google, en Instagram, en Facebook. Estamos hablando de marketing en todo. Sí, desde, este, desde el tener tu fondo de allá, allá atrás, ya estás haciendo marketing. Sí, ya todo eso es marketing, entonces es una base que se llama marketing que abarca muchos aspectos, ¿sí? Y hay un sistema que es más te voy a mostrar aquí en este momento para que puedas comprender lo de qué te estoy hablando. Un segundo, dónde estengo? Aquí educación. Entonces, dentro de la certificación, hay un hay una presentación que hacemos nosotros. Entonces, puedo compartir aquí pantalla. Entonces, chécate. Aquí tenemos las bases de emprendedor digitalizado 3.0. Entonces, ahora miremos Aquí es este el gráfico. El este gráfico es el que quiero que veas. Esta, es esta es la diapositiva 28 de la conferencia o la certificación. Y esta diapositiva hace parte de la, del, de, de, la, de la base, de una de las bases. Hagamos de cuenta que tenemos una mesa. Son cuatro patas. Y una de esas es marketing. Hay otras tres. Cuando no tenemos fortalecidas esas bases, pues simplemente lo que vamos a hacer es eh, ponerle peso y no nos va a resistir la mesa o no lo va a soportar bien. Entonces, yo sé que quieren ventas, yo sé que quieren expandirse y todo, pero es importante tener claras las bases, porque lo contrario es simplemente seguir navegando y, y van en, un, en algo que es completamente inseguro. Ya, porque en uh -huh. cualquier momento, digámoslo así, va a fallar porque uh -huh. van a tener que volverse a las bases. De acuerdo a que nosotros hicimos esta certificación, nosotros eh, somos un grupo empresarial. Eh, nuestra empresa, la primera empresa que nació fue JJ Producciones. En su momento fue productora de medios, estuvo en, era productora para televisión, para radio, hacía todo el tema de marketing en medios tradicionales. Luego hacía tema de producción de eh, un producto de televisión, después eh, marketing, imprenta, litografía. Bueno, pas hemos pasado en esta empresa, que es la más vieja, tiene más de siete años, eh, ha pasado por muchos procesos, ¿sí? Y nos hemos convertido y nos convertimos en los doctores de las empresas, ¿sí? ¿ya? Entonces, eh, llegan las empresas, tengo tales síntomas, esto, esto y esto y esto. Entonces, ah, bueno, ya sabemos. ¿Qué pasó? ¿Es que usted se tomó mal este medicamento, digámoslo así, o, o pasó esto? Y ya sabemos eh, cuáles son las razones. ¿sí? Entonces, uh -huh. de acuerdo a todo eso, es como el plan nutricional. ya Como las bases que debe tener todo emprendimiento para poderse fortalecer en el tiempo. Y cuando hablamos de marketing, ¿cómo leemos este gráfico? Lo leemos de derecha a izquierda desde el color azul claro donde dice marca. Marca es lo primero. Cuando tú vas a crear un negocio, ¿qué es lo primero que piensas si no es en el nombre? ¿Sí? En el nombre, luego que el logo, bla, bla, bla, y luego que la promoción y todo eso. Entonces, fíjate que promoción está al lado izquierdo de marca. Es decir, que promoción es lo último que hacemos. Ya lo primero que trabajamos es en la marca, en la imagen corporativa. Porque la marca es la que vamos a marcar. ¿Sí? Valga la redundancia. Es lo que vamos a posicionar desde el nombre. Ya desde, desde el primer momento, o sea, si conoces a 100 personas, si a 100 personas les dices, el nombre pues ya estás haciendo marketing. Desde ahí ya estás haciendo marketing. Entonces, sí. la marca, la marca, lo que permite es podernos posicionar en el tiempo. Y cuando no tenemos una marca sólida, tenemos una marca que, perdóname la expresión, que no estoy hablando de tu caso, y hay muchos empresarios y emprendedores que lo saben, que su marca es una, que es fea. Sí, que, que, que la hicieron en, en, un, en un borrador por ahí y ya, y, y eso es lo que están posicionando, están cometiendo un gravísimo error, yeah. un gravísimo error, porque al pasar el tiempo, tú puedes trabajar muy bien en tu producto y tu producto puede ser espectacular, muy bueno, pero si tu marca no marca realmente, no tiene una esencia, no tiene una imagen corporativa, no tiene un lineamiento, no tiene una estructura, no tiene un manual de marca sí, que nos hable sobre los colores, que nos hablen sobre la tipografía, que nos hablen sobre la comunicación de la marca, que nos hablen sobre valores de la marca, que nos hablen sobre propósito de la marca. Y bueno, todo ese tipo de cosas, de estructura de, pues simplemente lo que vamos a hacer es perder tiempo y dinero en el tiempo y posicionamiento. Porque si yo hoy, saco una marca, y al mes siguiente llego y le cambio el color, y al mes siguiente le cambio la tipografía, y al mes siguiente le cambio el nombre, y al año le ca cambio el logo, pues no, no estoy no, posicionando no. nada. No, ¿Ya? fíjate que en ese aspecto, creo que yo, este, creo que nos, nos enfocamos eh, desde un principio, eh, precisamente en ese manual y todo, sí lo tenemos, tenemos el Bien. manual de colores, de tipografía, qué sí se debe hacer, qué no se debe de hacer con el logo, este, y Excelente. sí, sí, para mí eso me parece muy importante. Entonces, muy creo que el, en cuestión de la marca posiblemente bueno. no cometimos tantos errores, pero ahí, por ejemplo, la página que tú me dices se ve antigua, no me da confianza. Este, no tengo, por ejemplo, en Facebook no tengo seguidores, cosas de ese tipo, pero no. te, te, te soy sincera, yo sinceramente me ha, mucho tiempo y ya ahorita ya no puedo estar para mí para mí para mí es frustrante porque no sé de redes no, no sé de, de todo esto y ha sido mucho tiempo para mí esto entonces no sé a lo mejor ustedes como empresa que ya lo bueno, tiene todo dominado te voy a explicar esa voy a terminar parte. de sí. explicarte este gráfico Fanny, para que podamos mm -hmm. comprender esta estructura bien mm -hmm. me parece maravilloso Permítame, yo rechazo aquí una llamada. Ya, lo siento. Voy a desactivar notificaciones. Aquí. Entonces, mira, me parece maravilloso lo que me comentas que, te hayan, que se hayan enfocado en la marca. Muchas empresas no lo hacen, no tienen un manual, no tienen un logo, ni siquiera tienen un editable de su logo, no tienen, ni siquiera lo tienen en PNG, pues que es transparente para poderlo poner en una camiseta precipitada o en un vaso. ¿Sí? Entonces, piensan. Van, invierten en publicidad, van, invierten en, en un producto y no tienen una marca que posicionar. ¿ya? O van, invierten en un local y no tienen una buena marca. La marca es lo principal, lo principal de todo para ti. Y bueno, y, y aquí está esta consultoría que está quedando grabada, quien lo vea, es lo principal de todo. ¿Por qué? Porque hay que tener una marca sólida que nos permita esa marca perdurar en el tiempo en 5, 10, 15, 20 años, teniendo en cuenta que la marca es la que se va a posicionar y no podemos depender del producto porque la vida cambia, el emprendedor cambia, las pasiones cambian. Ya, quiero tener una marca que se me adapte a todo, que si el día de mañana ya no vendo lo que vendo ahora, que eh, qué sé yo, por tema, de, por tema de economía mundial, políticas, qué sé yo, todo, pandemias, cosas, cambian y hay que cambiar el producto, pues no, no hay necesidad de cambiar la marca, la marca continúa en el tiempo, continúa en el tiempo. Entonces lo primero que es invertirle a un negocio es en la marca, es lo principal, en, en, un, en profesionales que te estructuren una marca, porque eso es lo que vas a posicionar, en una camiseta. Sí, porque a la final el producto es cuando ya se venda y el producto se posiciona cuando se venda pero desde el momento que tú tienes tu nombre tu marca y ahí ya estás, en, has, estás haciendo marketing entonces dentro de las bases del emprendedor digitalizado primero es marca listo trabajamos y tenemos esa estructura genial tú ya tienes tu manual de procesos perdón tu manual de, de marca todo ello y pasamos y bueno Pasamos a un tema de redes, ¿bien? Aquí viene el tema y es que yo ya traje mis redes sociales, ya traje mi Instagram, ya tengo mi Facebook, tengo mi WhatsApp, ya estoy en Internet. Pues déjeme decirle que no está en Internet. Usted no existe en Internet. Ya eso es lo que me pasa. Ahí está. Usted no existe en Internet. Tener Instagram, tener Facebook, tener WhatsApp, no es estar en Internet. Es simplemente estar dentro de una comunidad estar dentro de una página web que se llama facebook.com en, un, en una página que se llama instagram.com y una aplicación que se llama Instagram y Facebook. Así tal cual. Usted no está en internet. Es. El día de mañana le banean la cuenta, el día de mañana pierde sus seguidores, el día de mañana le bloquean la cuenta porque, porque como no leemos las políticas y pues también son unas políticas parecen de gobierno eh, uh -huh. de estas redes, entonces nos hacen un bloqueo y ya perdemos todo. Hay clientes que llegan a JJ Producciones y dicen, yo tengo 200.000, mil seguidores, no necesito una página web porque tengo muchos seguidores. Nosotros decimos, qué pena, pero tú no estás en Internet. No existe. No estás en Internet. Para nosotros no existe, porque Internet son las .com, son las .net. Eso es Internet. Eso es Internet. Google.com. Eso es Internet. De resto, haces parte de una página. Estás dentro de una página, dentro de una plataforma que no es tuya. Ah, sí, sí, sí, yo entiendo las redes, la las redes son comunidades sociales. Son como tal para conectarnos. Que podemos estar igual en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Telegram, eh, en Snapchat, bueno, qué sé yo. en Cualquier aplicación. Ya son redes donde nos comunicamos. Y no son de ventas. Instagram, Facebook no son para vender. Son simplemente para atención, para captación y promoción de la marca. No es más que no se encuentren. Las redes sociales se conectan con el tercer punto que viene siendo contenido. Un contenido profesional de calidad y de valor. Aquí dentro de esta explicación dice, las personas se cansaron de que todo el tiempo les estén vendiendo cosas. Ellos quieren educarse, conocer y tomar la decisión cuando necesiten solución. Y punto. Y ya. Y es que no tiene que ser de otra forma. O sea, ¿por qué tenemos que obligar a alguien a que compre algo que no le gusta o que no quiere en el momento que no necesita? Son simplemente herramientas que hay, que nos posicionamos en el tiempo y listo. Cuando se te antoja una Coca-Cola, pues vas y te tomas una Coca-Cola y listo. Y ya. Cuando se te antoja X producto, pues vas y consumes X, ese producto y punto. Y es una decisión. Ya Si tú ves empresas que han trabajado con nosotros como despegar a Bianca, tú ves el contenido de ellos y es un contenido de información, de inspiración, de, de educación, digámoslo así. ¿Por qué? Porque todo esto conecta a este otro punto que es la web, porque es cuando ya enviamos a las personas a la web, ¿ya? La web es como el centro, es como tu punto físico en Internet, ¿sí? Es tu punto en Internet, tu negocio en Internet. Entonces la información debe ser muy clara, debe ser una web muy confiable, profesional que esté con todos los protocolos de seguridad, ¿sí? Que nos permita tener un buen posicionamiento en internet y generarle confianza al usuario, ¿sí? Y que cuando ingrese, pues simplemente pueda ver información certera de la marca y que pueda inmediatamente comprender en qué se está metiendo, digámoslo así, ¿ya? Eso por un lado. Eso se conecta con algo que es el e-commerce, el e-commerce, si ustedes ven Despegar y a Bianca, usted no compra el, el tiquete por Instagram o por Facebook. Usted no, no. Usted casi no, no. Pues, no. Pues, no, usted no lo compra. No te lo venden por Instagram, por el chat, ni en los comentarios. ¿Dónde vas a ellos? A la página. A la página web. Vas allá directamente a realizar la compra. Y es el proceso. Eso se integra con algo que se llama CRM. Customer Relationship Management que es un sistema de administración de datos o relacionamiento con clientes. ¿Sí? Cuando tenemos ese sistema, lo que nos va a permitir es brindar una buena atención en todo este proceso, que haya una buena experiencia, ¿sí? que haya un proceso, que haya una estructura ¿ya? que te permita posicionarte en el tiempo y tener los datos completamente claros de todos sus clientes. Te pregunto. ¿Tienes toda la base de datos de todos tus clientes? Sí, mira, aquí en el software precisamente tenemos la manera de, como son redes, se inscriben con un link y ese link ya les da su número de registro, se pueden accesar, pueden empezar a hacer su compra y se les dan unas órdenes de compra, ¿verdad? Y todo okay. eso a mí se me refleja en la parte de la empresa en okay. el mismo software. Entonces, Excelente. por ese lado, por ese lado ya básicamente tenemos un, un buen avance, ¿no? Todavía el software, todavía el software no está al 100% terminado, pero me lo están entregando básicamente por etapas. Y okay. este y, y considero que vamos bien, o sea, la verdad es que me ha gustado cómo lo puedo manejar muy fácil, es muy editable. O sea, está súper bien el software, la verdad. Pero bueno, Super. igual para mí, ¿verdad? Y a lo mejor para ti, no, esto no va a servir. <risa> Maravilloso. Pero mira, o sea, sí. es perfecto. Pero sí, porque... por lo menos las compras, los datos, todo eso sí. Bueno, genial. Genial que, lo, que ya empecemos a contar con ello y que ya se haya implementado. Porque uh -huh. hay muchas empresas que ni siquiera se les pasa por la cabeza que queden de tener un sistema como estos. Entonces, después de que ya tenemos una buena marca, unas buenas redes donde nos encuentren, donde podamos conectar con ellos, en, en, el, en el mundo, pues, en el cibernauta, digámoslo así. Tenemos un contenido que le brinda información al usuario, tenemos una web que es clara, que es rápida, que es funcional, con un e-commerce que me permite a mí ver sus productos, sus servicios, y si en caso tal quiero comprarlos, y que adicional a ello tengo una buena experiencia debido a que ellos saben quién soy yo en su empresa, saben cuántas veces he comprado, me tienen dentro de sus clientes preferenciales, me tienen dentro de su proceso. Si yo llamo dentro de un año, sé que tienen mi información sobre el proceso y los servicios que he contratado con esta empresa. ¿Sí? No tengo que volverles a decir, mire, es que yo contraté con ustedes. Tanto. No, o sea, perdemos información. Después de que hemos trabajado ese proceso, lo último es la promoción. La promoción es exponencial. Mira lo que dice. Esta potencializa lo que ya tenemos desarrollado. Si, muestra, si nuestra marca y servicios son de calidad, eso impactaremos de forma masiva y en viceversa. Y en viceversa es que si una persona tiene una marca que es fea, que no genera confianza, que no tiene redes, que tiene un producto que no funciona... Así invierta mil millones de pesos en una campaña publicitaria, no va a funcionar. Claro, sí. Se van a enojar con la agencia, se van a enojar con el publicista, se van a enojar con la empresa, con el medio de comunicación, porque su marca no generó resultado. Pero es que, ahí viene, la marca no generó resultado. Uh -huh. Es la marca. Porque uh -huh. la promoción lo que hace es mostrar lo que ya tenemos de forma masiva. Entonces, este es uno de los puntos ¿sí? que hay que fortalecer. ¿Cuál es la idea? La idea es que se fortalezcan. ¿sí? Me causa mucha curiosidad y me genera eh, bastante satisfacción el saber de que ya tienes claro Gracias. esos puntos. Marca, uh -huh. veo que ya tienen redes, veo que tienen ya un contenido, ya tienen una web, tienen un e-commerce, ya tienen un CRM. Genial. O sea, y eso te felicito porque vas bien, vas bien. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer las bases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando qué? dejemos fortalecido ese tema, él se va solo. ya. Sí, sí, sí. sí. Fíjate que, por ejemplo, eh, estos puntos que tú me marcaste, los considero muy importantes, porque si no genero confianza, si no... O sea, yo digo, bueno, ¿de qué sirve tenerlos? O sea, ya los tenemos, pero al no, no necesitamos pulirlos pulirlos para que verdaderamente hagan una función. Por ejemplo, el contenido, pues no tengo contenido. Este Redes sociales no están funcionando como deberían. El e-commerce, aquí como son redes de mercadeo, estoy, básicamente estoy poniéndome, para mí yo siento que me estoy poniendo un tope de que no le puedo vender a cualquier gente hasta que no estén inscritos. Entonces, para mí es un tope, pero no sé si quitar las redes y comenzar con el e-commerce solito, ¿o qué, ¿o qué podría yo hacer? O sea, son Bien. muchos puntos que necesito, muchos, muchos puntos, pero necesito no hacerlo yo. Porque de verdad, de verdad, para mí me implica mucha energía ahí, el, el desconocer muchos puntos, mucha energía, mucho tiempo y termino frustrada. Ajá, Bien. me imagino que así todos tus, tus clientes, ¿no? Entonces... Bien. Si ustedes, por ejemplo, lo saben hacer, saben posicionarme en Google, saben posicionar esto, saben, pues, a mí me encantaría que me propusieran, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué se puede, cómo podemos trabajar? Y, y yo digo, a lo mejor ahorita no sé, la verdad, la verdad, no sé en cuánto, en cuánto este, sea el valor de esto, el costo. Pero igual, y si ya le hemos invertido tantísimo, que le hemos invertido muchísimo, creo que podríamos generar un plan para volverle a invertir, pero esta vez una cosa bien, una cosa definitiva, algo que funcione. Yo ya no La quise base. hacer campañas. Yo ya no quise hacer campañas en Facebook porque no funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Porque no estamos mostrando lo que vende. Algo no estamos haciendo bien. Entonces, este así, es, así es nuestra situación. Uh -huh. Mira, Fanny, es... Sé cómo te sientes y todos, todos vienen con la misma sensación. Todos frustrados. Todos frustrados. Sí, porque sí. es tiempo, es inversión, es energía. Y, pero la idea es hacer las cosas bien. Aquí claro. lo que haremos contigo es poner esos cimientos, ¿sí? digamos que asegurar bien esas, esas bases, que haya una conexión y una sinergia entre todas esas herramientas, porque esa es la idea que haya una sinergia, un proceso bien estructurado, porque por cualquier lado van a llegar personas. Por cualquier lado te van a llegar personas, por un referido, por una campaña publicitaria, o por Google, o por Facebook, o por Instagram, o por un recomendado, o porque te encontraste a alguien en el elevador, por cualquier lugar. Claro, es que es por, como una el, tarjeta de presentaciones. Es correcto. Por el aliado, ¿y cuál es la idea? La idea es que por el camino que lleguen, se encuentren con lo mismo. Pero si aquí, supongamos, tenemos un camino que llega acá, otro camino que llega por acá, fíjate, no me conectan. Entonces, este no va a tener la experiencia de conocer esta otra herramienta. Esta no va a tener la experiencia de conocer esta otra herramienta. Y estos dos no van a tener la experiencia de conocer esta herramienta. Entonces, fíjate, hay una desconexión en la marca. Uh -huh, y es sí. cuando no generamos el resultado deseado. Entonces, eh, te vamos a ayudar con ello. Mm, lo que vamos a hacer entonces es, eh, ya con el equipo, procedemos a ayudarte con la estructura eh, para que puedas, como tal, iniciar. Voy a compartir entonces aquí pantalla. Entonces, por ejemplo, si tú buscas páginas de JJ Producción entonces vemos algunas de las webs que se han diseñado. Por ejemplo, nosotros aquí, mira, si tú buscas en Google, vamos a poner el caso de nuestro grupo empresarial. Si tú pones en Google, heck, sale grupo empresarial, JJ. Si buscas en Google, John Hader, sale todo sobre John Hader. Y todo tiene una conexión. Si buscas, JJ producciones, igualmente. Sí, entonces, hay toda una estructura que la idea es que todo, o sea, todo conecte. Todo siempre conecte y que no ningún usuario se pueda se pierda si ¿sí? al momento de encontrarnos, por ejemplo aquí un usuario aquí tú puedes realizar la cotización de una web en 30 segundos, das clic en realizar cotización, dejas tu información, solicita cotización y te llega tu correo automáticamente en 30 segundos. Eh, herramientas pues que brindamos pues que tenemos nosotros aquí. Entonces ventajas del e-commerce tener un e-commerce seguro, responsive, que esté todo en línea. Eh, y estas son algunas webs, por ejemplo, licorespremium.com, sitevisioncenter.com.co, y Matiz, Home Service, in vitro, eh, Healthy Shop, la plataforma de educación, Alejandra clinker, eh, Tienda para Todos, comfort, bueno, y algunas otras webs de nosotros, del grupo empresarial. Vamos a poner el caso de Licores Premium. Licores Premium, es una marca en Colombia, de, es una empresa de licores, venta licores, entonces, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, vamos a Bogotá. Mira, por ejemplo, esta web, ¿sí? De entrada ya permite desde el nombre ya saber sobre qué es la marca y empieza a generar un posicionamiento. Ya hay unos colores, ya hay una estructura, ¿sí? Mira, por ejemplo... Aquí de entrada, licores, vinos. En el caso, obviamente todas las marcas son diferentes. Sí, todas tienen una estructura completamente diferente, pero pues este es específico en este sector, en este nicho, digamoslo así. Pero la idea es que hay una estructura, una web que se genera confianza, que es bonita, amigable a la vista. Eh, si vemos acá lo que es la tienda, entonces ir a la tienda, cómo comprar, qué son los promicoins, eh, alguna de de empresas, de la, ma el, de la marca, información, fíjate, hay medios de contacto, eh, rápido, sí, o sea, quickly, sí, que es decir, que me conecte inmediatamente y, y me permita avanzar, ya, vamos a ver en la tienda, por ejemplo, entonces, tequilas, ya que tú eres de México, <ríe> entonces, el tequila, aquí, mira, ya me permite aquí mismo ver con rapidez, eh, los diferentes tequilas verlos en diferentes tamaños digámoslo así pues para ver más cantidades filtrar por precios, por categorías lo agrego al carrito sin problema agrego los que quiera al carrito o lo veo rápido aquí en Quick, en Quick View que me permite entonces voy a agregarme unos tres de estos eh, y listo y ver el carrito ver el carrito al ir el carrito me dice que puedo acumular puntos, fíjate aquí me dice que puedo acumular puntos por esta compra y al crear mi cuenta al final, pues eh, simplemente cuando haga otra compra lo redimo, ¿sí? en el caso de licores premium de las herramientas que tienen ellos, eh, finalizo la compra, bueno fíjate hay un proceso muy sencillo, muy, muy fácil, muy intuitivo, ¿sí? que permita llevar al usuario con la experiencia, ¿Ya? Que si él quiere conectarse al Instagram, perfecto. Que se conecte al Instagram sin problema. ¿sí? Que vaya al Instagram sin inconvenientes, al Facebook o al WhatsApp, o contáctanos, en fin. ¿sí? El modo que sea. ¿Sí? El, modo, el modo que sea que haya una conexión. ¿sí? Haya una sinergia en cuanto a la estructura. Cómo comprar. ¿sí? Que le pueda explicar al usuario rápidamente cómo comprar. Bien. ¿Qué pregunta John. Lo que yo tengo ya construido, uh -huh. ¿eso ya no sirve para nada? ¿Ya no se puede trabajar sobre ello? Mira, yo, nosotros, ejemplo, nosotros, eh, de entrada te respondo la pregunta. En el caso de JJ Producciones, de lo que hacemos nosotros, no trabajamos sobre lo que ya está hecho. Uh -huh. ¿sí? Trabajamos desde cero. A no ser de que lo hayamos hecho nosotros. ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué? Porque empezando... Eh, nosotros tenemos sistemas y una calidad y una estructura completamente diferente. Mira, por ejemplo, está es SAI Vision Center. SAI, para quien no conoce, Scythe es la marca de ópticas y lentes. Es una empresa de tecnología. Es de las más grandes en el mundo. Si tú buscas en Google SAI, SAI, eh, Car Zy, es una empresa fabricante de equipos ópticos. Son de los más importantes. Es, es como decir el Mercedes del sector óptica. Ellos son nuestros clientes a nivel LATAM. Eh, entonces, toda la estructura que nosotros manejamos siempre es desde cero. Sí, desde Y, cero. por ejemplo, eh, eh, pregunta, me preocupa por el lado del software. Mira, en nuestra página se encuentra un acceso al distribuidor uh -huh. y ese acceso al distribuidor cuando pone contraseña, usuario y contraseña y eh, todo lo que ahí el usuario compre, inscriba, todo eso, pues se va y se refleja en el software. Y entonces ya yo como empresa, pues ya veo los pedidos y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese software, pues la verdad me cuesta, bueno, o sea, está, es, es, este, o sea, me Mira. ha costado en inversión, ¿no? Entonces Estoy ahí es donde yo la página. Perdón que te interrumpa, mirar eh, qué herramientas tienen, ¿sí? Allí implementadas. Eh, y en caso tal, implementarlas, digamos, y hacer como el traspaso, implementarlas en la, eh, en la nueva. O igualmente, mira, estamos siempre abiertos a que, al cliente, ¿sí? Eh, por políticas, nosotros siempre trabajamos desde cero, debido a que hay un proceso de calidad, ¿sí? Y además, en nuestro caso, brindamos garantía vitalicia en cuanto al tema de diseño y de funcionalidad de la web. Entonces, cuando trabajamos con herramientas, digámoslo así, o plataformas, en cuanto al tema de diseño, vamos a poner el caso del diseño. Cuando trabajamos con herramientas que eh, son externas, pues simplemente no podemos brindar esa garantía, ¿sí? No, no podemos brindarla. Tinto. Pero igualmente, tocaría entrar a mirarlo, o sea, entramos y miramos y que nos comparten entonces los accesos eh, y validamos, validamos eh, qué herramientas tienen, eh, qué funcionalidades tienen, en ese momento bueno, y no. acuerdo a ello y de acorde a, y acorde a ello simplemente eh, trabajamos y, y, y se estructura y se arma un acuerdo para ello sí, sí. como te decía yo lo que es el software me lo están entregando por etapas entonces imagínate que yo ahorita le diga a la chica de sistemas oye se va a cambiar la página se va a cambiar este otra cosa totalmente diferente y la chava que me está entregando el software sobre esa misma página pues sí va a ser como que ahí, el pues sí, no, este, no sé, yo considero que había un, pues, se, se tienen que poner de acuerdo entre el que está diseñando página con el que está en sistemas. Correcto, uh -huh. así uh -huh. es, sí, y, y lo podemos hacer, no hay nada imposible, uh -huh. todo es perfecto, la idea es que puedas sí, tener sí, una sí. estructura, desde el tema de redes, eh, todo, Adicional a ello, eh, como te digo, tú vas a contar con el acompañamiento por parte del equipo eh, para poderte brindar soporte. Eh, vas a contar con la capacitación, la certificación para que puedas aprender a manejar las herramientas que se implementen o eh, en el caso ahora de la, de, del proceso de la certificación de bases de emprendedor digitalizado también la vas a poder realizar para realizarla, tú puedes buscar en Google muy fácil, bases de emprendedor digitalizado 3.0 ahí te sale educación JJ entonces ahí está, está es la certificación son cuatro, los cuatro módulos perdón, son dos, dos módulos, un workbook y una prueba de conocimiento que ya te da la certificación que es una certificación que te permite, pues, consolidar las bases. da eh, en tomar membresía, clic. Y aquí en emprendedor. Las otras dos no se permiten comprar. Ahí hay un costo, pero no, no permiten comprar porque son asignadas a clientes y, y, a, y a colaboradores. Y aquí ya con esto, coloca la información se envía y listo, ahí ya accedes a esa certificación para tener claras las bases. Y en cuanto a uno de, otro de los puntos importantísimos que se pueda trabajar es el, el ser, ¿sí? el tú como persona, tú como ser, porque a la final, dentro del proceso, nacen muchas muchas situaciones, nacen muchos temas, ¿sí? y si un emprendedor no está realmente apasionado y capacitado para ello, y no tiene también sus propias bases, las que yo considero las bases del éxito, como lo hice, puedo morir mañana, porque a la final, sea lo que hagas, Pani, tú puedes morir mañana. <risa> Podemos morir mañana. Entonces, ¿qué sentido tiene lo que hagamos ahora? ¿Qué sentido tiene la página web? ¿Qué sentido tiene la campaña publicitaria? ¿Qué sentido tiene el logo? ¿Qué sentido tiene de qué sirve si nosotros como seres no, no estamos completos, digámoslo así? Ya, entonces son dos temas que me encanta que podamos trabajar. Uno, bases de emprendedor como tal, porque a la final, pues es el emprendimiento lo que te va a permitir funcionar y por otro lado las bases de vida. Sí, porque a la final pues, somos seres humanos y quien maneja el negocio, quien lo administra, es directamente una persona que siente que ha tenido experiencias, que ha vivido, que tiene situaciones subidas, bajadas, y el éxito y fracaso del negocio depende exclusivamente del emprendedor, de quién lo guíe, y ese es el que marca la pauta. Perdón, yo tengo dudas con respecto al, al circulito que me, me mostraste esa la primera vez. Por ejemplo, no. yo veo que el diseño, el rediseño de la página web, obviamente, sería una pequeña parte de todo lo que necesito. Entonces, sí. a mí me gustaría que en la propuesta, ¿verdad?, viniera algo para conectar todas estas partes y finalmente funcionen. Pues, solas. Sí, por supuesto. La idea es que, mira, podamos llegar hasta el punto de web, ¿sí? Porque igual ya tienes un CRM y sé que hay una inversión allí por medio, ¿sí? Igual, en caso tal, podemos presentar también otra propuesta para otro sistema, ¿sí? Pero la idea es que no hagamos reprocesos, ¿ya? O recostos. Eh, que nos podamos integrar con lo que ya tú tienes y podamos optimizarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Lo que vamos a hacer es programar una nueva consultoría para entrar ya a detalle, que me presentes todo lo que tienes. Sí, mira, así es como trabajamos, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos haciendo. Bien, y estas son las herramientas con las que contamos. Y con esa consultoría, entonces, fusionamos lo que necesitemos y lo que podamos nosotros apoyarte allí para fusionarnos y fusionar lo que ya, con lo que ya tú tienes dentro de eso, entrar a mirar el manual de marca ¿sí? si está todo perfecto, entonces bueno, pasamos al tema de, de redes eh, organizando, reestructurando las redes conectándolas, haciendo sinergia ¿sí? y, y todo parte desde el nombre, es más, te vamos a poder decir en algún momento hay que cambiar el usuario hay que cambiar el link, hay que cambiar algo ¿sí? porque esa es la idea, que pueda tener toda una uniformidad. Con ello lo acompañamos de un contenido y con esto pasamos al tema de web, ¿sí? que igual iría allí y eso iría conectando todo el proceso. Sí, bueno, pues entonces, este, ojalá me pudieras pasar esta grabación y, y ya este, no, nos reprogramamos, ¿verdad? Por supuesto, Fanny. Sí, sí, entonces. Sí, yo creo que... Este, definitivamente creo que esta es parte de mis expectativas, ¿no? El buscar solución para que seamos funcionales, principalmente. porque eh, Ya tenemos muchas cosas, pero no están conectadas, no están funcionando. Y hace falta varias bueno, cosas. Pero están funcionando hasta el momento y van muy adelantados. La verdad es que van bastante adelantados en el proceso, ¿sí? Desde marca, desde la marca por lo menos. Sí, ya van ah, sí, bastante sí. avanzados en Pero, comparación sí, de, sí. sí, en comparación, mira, y no te sientas mal, o sea, es perfecto, porque igual hay marcas y empresas que ni siquiera tienen, sí, eh, la visión de, de de implementar estas herramientas y, y lo necesitan, porque lo contrario van a ser una más del montón, así tal cual. Sí, no, no, ahorita ya necesitamos integrar forzosamente. Pues, <risa> Sí, te digo, a mí me ha costado bastante trabajo, eh, como no sé nada de esto, y bueno, pero me, me estreso mucho por lo mismo. Pero no, no, no, no te estreses, disfruta el proceso, disfruta el proceso, aquí ya me voy a algo más ya, más, más como persona, dame un número del, del 7 al 133. ¿Perdón? Eh... Dame un número al 133. ¿Un número? ¿Del 133 hacia cuál? Del 7 al 133. Ah, del 7 al 133. Vamos a ver. Que se tenga, primero que se tenga. Ay, bueno, te voy a dar el, el 9. Ay, ya. <risa> el 9, vamos a ver qué en el 9. Bueno, mira el 9. El 9 la página quieres? 9 de, de Puedo Morir Mañana. Uh, uh, okay. Entonces dice, date la oportunidad de ingresar nueva información a tu cabeza y de muchísimo valor a la humanidad. Como lo dijo mi editor cuando le pregunté cómo te pareció el libro, desde aquí te envío las mejores energías y me emociona que hayas tomado la decisión de leerlo. Sé que te será de mucha ayuda en este momento para ti y todas las personas que te rodean. Espero lo disfrutes. Fue he hecho para ti con mucho amor. Con mucho amor, John Hall. Tantos millones de personas en el mundo y tú y yo coincidimos. Gracias, gracias, gracias. Ah, mira. Bueno. Entonces, ¿Ese libro tú lo, tú lo hiciste? Sí, están en 15, 157 países en Amazon. Ah, mira. Ve Wow. Wow. Muchas <risa> pues felicidades, ¿no? Pues hay que, hay que adquirirlo. Okay. puedo morir mañana.com allí o en Google pones puedo morir mañana el libro ahí ya te sale y, y lo puedes ah, llevar a tu claro. casa. Lo vamos a leer entonces. <risa> Gracias, <niño>. Sí, <risa> Y pues bueno, este, Fanny. entonces vamos entonces a a, uh -huh. agendarte con el equipo, te agendamos y allá ahora te, te informarán el proceso que hay que seguir, bueno. Bien, sí, sí, sí, y también me gustaría que el día que, que te muestre yo las herramientas, tú me, tú me indicas, por ejemplo, eh, si el producto llama, si el producto llama la atención, si el producto se puede se podría vender por sí solo. Porque esa es sí. la idea de entrar a las redes, ¿no? Entrar a las redes, las redes sociales. Que, que el, todo esto tenga también que ver con el producto, porque imagínate, armar algo bien padre y que el producto no llame, pues no. Uh -huh. Sí, igualmente igualmente uh -huh. el producto también se perfecciona, sí, entre el proceso. Uh -huh. Y es un proceso de puertas hacia adentro, ¿ya? Sí, Pero sí, aquí sí. es importante trabajar de puertas hacia afuera en cómo nos ven. ¿Sí? Okay. porque lo contrario así tengamos el mejor producto pero no tenemos un posicionamiento una marca no hay nada que hacer por lo menos sí. el producto se puede cambiar por ejemplo entonces dentro del proceso ustedes pueden decir que a mí ahorita me buscan por internet pues se ve que no tengo posicionamiento pero ustedes llegan a ese punto a tener pos posicionamiento Sí, por supuesto porque igualmente esa estructura lo que hace es conectarse entre todos los canales, entonces formar una red, ya. Uh -huh. Y al tú pertenecer también al grupo empresarial con nosotros, uh -huh. tú entras a ser parte de la red de todos los emprendedores que se han todas las marcas que nos, tenemos nosotros y todas las empresas que han trabajado con nosotros. ¿Por qué? Porque en todas las webs nosotros hacemos enlaces, conexiones, para que eso haga que se incremente el posicionamiento. Con nosotros en dos días uh -huh. ya estás en Google. Entonces, okay. esa es la idea, okay. obviamente, que te posiciones, bueno, igual también ver. eso va en el tiempo, ¿no? Eso también va en el uh -huh. tiempo, pero la idea es que toda la herramienta tenga una conexión, desde redes, como la web, como todo lo demás, que todo esté en sincronía, porque eso todo al juntarse, pues es lo que nos permite posicionarnos en Internet, porque okay. hay una mayor visibilidad. Bien bueno pues igual y te paso todos los links YouTube Facebook y eso te lo paso por WhatsApp y ya tú nos comentas verdad De ahora que hablamos así es Pani entonces uh -huh. preguntas inquietudes que tengas en este momento um, pues ya nada más los costos a ahorita que estoy pensando para ver los costos porque voy a este también ver eh, eh, qué se puede hacer con lo que ya tenemos y Cuánto va a ser de de, de, de inversión todo y todo eso. Ajá, sí. Sobre todo, a mí me interesaría eh, que este fuera un pago, ¿verdad? No que fueran rentas o que tuviera yo que estar pagando rentas, eso sí no. Es más, más bien este te diseño esto y ya está funcionando y perfecto, ¿no? Tan solo eh, lo que es beforelife.com.mx luego los pagos cada año, o sea que que es Neubus, se llama Neubus la, la página donde hago eso. Entonces, a mí me gustaría que nos propusieran algo así, parecido. Ok, excelente. Uh -huh. Perfecto, sí. Fanny. Maravilloso entonces. Y ahorita con el equipo agendan entonces la próxima consultoría eh, y ahí se empiezan a informar del tema de costos y todo lo demás pues, para poder que eh, continuemos en el proyecto. Te agradezco muchísimo muchísimo y de verdad que me siento, eh, me siento que esto es lo que necesito, justamente. Que ¿Cómo te decir. sientes? A ver, cuéntame, dame tu testimonio. Pues sí, me siento bien porque, me siento bien porque eh, creo que todo llega a su tiempo. A lo mejor hemos hecho mucho, muchas inversiones, pero al mismo tiempo nos ha dado como para ir implementando, ir haciendo cosas, herramientas que nos faltaban. Entonces todo no llega a su tiempo, ¿no? Y creo que esto es justamente lo que ustedes deben hacer, es lo que me hace falta. Entonces, me siento bueno, feliz, me siento tranquila de poder estar aquí contigo. Bueno, hasta yo que aparezca en Sí, espero poder generar confianza cuando alguien vea mi página. Bueno, vamos a trabajar en ello. Estás okay. en muy buenas manos. Bueno, pues te agradezco muchísimo. yo Estamos entonces en contacto, cuídate Por mucho. Por supuesto, Fanny, ten un excelente día. Te recomiendo Puedo Morir Mañana, que lo puedas leer. Y ahorita ya el equipo también te comparte la certificación y todo para que puedan iniciar con toda esta parte. ¿Listo? Okay. Si me pasas, ¿ese libro se puede bajar en PDF o algo? ¿O está o en Kindle, en Amazon. ¿Eh? En, Am en, Amazon. Amazon. Okay. en Amazon. Ahí en Amazon, Amazon, en cualquier Amazon, está digital también. Tú descargas okay. la aplicación de Kindle. De, de Amazon Kindle y la tienes así en tu celular eh, y listo, allí tú entras a Amazon, lo compras okay. o lo puedes okay. pedir está en 157 países eh, en cualquier país te va a llegar en okay. algunos países te toma de pronto dos semanas, tres semanas en llegarte pero te llega a tu casa en el lugar donde estés está físico, pasta blanda pasta dura y el digital están ah, esas tres versiones. También en digital. Y todos con Amazon, Ajá. porque yo soy autor exclusivo de Amazon. Entonces, ah, perfecto. Oh, felicidades, John. Pues <ríe> es, un honor, es un honor poder contar contigo. Te agradezco muchísimo. Para mí es un placer. Me encanta poderte ayudar y con toda, con toda y no te sientas frustrada, <ríe> ni mucho menos. Tienes muchas herramientas. <ríe> okay. o sea, fíjate en lo que tienes. A veces nos enfocamos más en lo que no tenemos en lo que nos falta que en lo que tenemos. Y hay que aprovechar lo que tenemos al máximo, fortalecerlo sí. y que lo demás va a ir llegando. Bien, ok, perfecto. Bien, bien, bien. Te agradezco muchísimo, John. Entonces, ¿me chao, pasas no, esta no. grabación? Sí, por es supuesto. La, la vamos, vamos a subir a YouTube. La subimos a YouTube y te la compartimos. Ok, gracias, gracias. Bonita, en redes. Tarde. Sí, hasta pronto. Gracias. En redes, chao. Cuídate mucho. Chao. Bendiciones. Gracias.